Fallera Machor Infantil, Nayara Gómez y Martínez. Presidente Ibarú Once Premi, Monument Machor, Sección Primera. Premi, Ingeni y Gracia en el Monument Machor de ese premio, Monumento Infantil, Sección Primera. Pasa juventud. ¿Has visto cómo mola? yo ¡Mira, mira qué trupe vamos ¡Faltan sí. los chicos, eh! Tranquilito. Thank <laughs> you. ¡Vamos! Yeah. ¡Vamos! Primer premio, monument mayor, sección especial. Que no tengo la y es la fallera mayor infantil y de paterna. preparado para mañana